En esta unidad vamos a trabajar con las referencias en Flow. Vamos a conocer Flow. Vemos que tiene una interfaz en tres columnas. Vamos a ir a la página de ProQuest Flow. Nos vamos a, a crear una cuenta. Si tenemos cuenta en RedWord nos va a pedir que si queremos incorporar nuestras carpetas de RedWord a Flow. Y ven, vamos a ver que tiene una interfaz muy sencilla en tres columnas como la que conocemos de Zotero y Mendeley. Tiene arriba una barra de herramientas que vamos a ver ahora con, con una, una, una serie de enlaces y las referencias se pueden ordenar por autor, título, último incorporado, etc. Las referencias se pasan de una colección a otra arrastrando. Arriba en la barra de herramientas nos encontramos con un enlace que es el signo más que permite cargar un documento del ordenador en Word PDF, PDF o HTML. Y en el caso de que el PDF tenga metadatos, importa los metadatos. También desde ese mismo enlace más podemos importar referencias de, un gestor, de otro gestor bibliográfico. Mendeley o el Node, por ejemplo, como sabemos hacer exportando una carpeta convirtiéndola en un archivo e importándolo a otro gestor. También desde ese mismo enlace se puede crear una referencia manualmente. Hay un enlace que son unas comillas, ahí es eh, donde se permite crear listas de referencia en el estilo de cita que queramos, más de 3.000 estilos de cita. Eh, mm, eh, desde el enlace More, Flow encuentra duplicados. En Flow de momento no tiene una base de datos TSL son los, los estilos de cita que ofrece ProQuest para RedWord Flow es compatible con Dropbox esta es una nueva funcionalidad que aporta ProQuest que está muy bien porque recordemos que Flow es un gestor en línea lo mismo que RedWord y sincronizando nuestra cuenta de Dropbox nuestra cuenta de Flow con Dropbox, podremos tener la posibilidad de trabajar sin estar conectados. Si pinchamos en un documento, en un PDF, vamos a poder, tiene un visor, un editor de PDFs hacer anotaciones y comentarios. Esto lo haremos, nos aparecerá el documento en la columna de la derecha, un enlace que se llama Red, pinchándolo nos aparecerá. Vamos a ver todo esto. Aquí tenemos carpetas, referencias y si pinchamos en una referencia aparecen los metadatos a la derecha. Arriba en la barra de herramientas el enlace More, desde donde podemos bajarnos un documento, importar referencias de Red Word, Mendeley o en Note, o crear una nueva referencia. Las referencias se pueden arrastrar de una, eh, llevar de una carpeta a otra simplemente arrastrando. Desde el enlace comillas podemos crearnos una bibliografía en distintos estilos de cita. Desde el enlace more podemos exportar una carpeta convirtiéndose en un archivo para llevarla a otro gestor o enco encontrar duplicados. Si Podemos desde el enlace mor también compartir una colección. Cuando tenemos una, car car una carpeta compartida nos aparece un si pequeño signo al lado de la carpeta. La carpeta Corrección Gramatical está compartida. Busquemos ahora un PDF para ver el visor de pdf. Esta referencia tiene un PDF, inmediatamente se ve aquí el PDF. Podemos pinchar el enlace red, se nos abre el visor para poder hacer señalar en un color o hacer anotaciones. Aquí. Pinchando aquí podemos escribir y hacer anotaciones. Y desde nuestra, nuestro nombre. Aquí podemos, en setting, podemos ver la capacidad que se nos da. Y en flow tools, este es donde, desde donde nos podemos bajar el plugin, el, el marcador Save to Flow. Y también el plugin para citar en Word. Con esto acabamos la unidad. Gracias.